Hola, buenos días. A lo largo de una década, el Ecuador fue perjudicado en cerca de 5 mil millones de dólares en lo que constituiría el mayor escándalo de corrupción de la historia petrolera del país. El dinero de las operaciones de este llamado caso Petrochina fue a compañías intermediarias. Lo extraño es que estos contratos aún siguen vigentes. De este tema y también de lo que pasa en Europa con el mercado petrolero y el mercado de hidrocarburos, hablaremos hoy en Descifrando. Bienvenidos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Agradezco la presencia del licenciado Fernando Villavicencio, asambleísta, presidente de la Comisión de Fiscalización y de los ex ministros de Energía y Minas, ingeniero René Ortiz, quien fuera también secretario general de la OPEP, y de Fernando Santos Alvite, ex ministro y experto en temas petroleros. Quisiera comenzar analizando un poco, Ingeniero René Ortiz, cómo está el Ecuador, el mercado de hidrocarburos, sobre todo el petróleo que es el que deja mucha rentabilidad, dejaba al Ecuador. ¿Cómo está este momento la producción y cuánto estamos exportando? Bienvenido, Ingeniero René Ortiz, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Me complace muchísimo compartir este programa nuevamente contigo y en especial con el doctor Fernando Santos, para quien tengo una admiración especial quiero comenzar señalando lo siguiente Ecuador no está aprovechando de, de esta ventaja significativa que han significado en las últimas, perdón a la cacofonía que ha resultado de la alza de los precios del prácticamente todo el, el trimestre último de, de 2021 y el del primer trimestre del 2022 y digo no está aprovechando de manera Favorable porque no puede aumentar la producción, porque no ha aumentado la producción. Y aun cuando el presidente Lazo, en el comienzo de su, de su gestión, anunció que la producción va a ser duplicada. Hemos escuchado muchas intervenciones, del, del, tanto del gerente general anterior como del gerente general actual de Petroecuador, anunciando... El aumento de la producción y naturalmente el aumento de la producción tiene que venir de dos lados, tiene que venir de la parte estatal y tiene que venir de la parte privada. Él o los gerentes que han pasado por Petro Ecuador y el que está actualmente el ingeniero Italo Sedeño pues, se ha pronunciado públicamente en el sentido de que ya tiene una meta y dice hasta fin de año yo voy a llegar hasta los 580 mil barriles por día y probablemente sea llegue hasta el final de la, del periodo hasta los 670 mil barriles por día. Claro, esto está muy por debajo de, la, de las cifras originales de duplicar la producción y llegar a un millón de barriles. Muchas gracias, ingeniero René Ortiz. Doctor Fernando Santos, la misma pregunta, y antes permítanme agradecer la presencia, la audiencia que nos acompaña todas las semanas, ¿no? Y recordarles que Centro Ecuador está en 97.7 FM y que también nos escuchan en Antena 1 en Cuenca, en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Quería hacerle la misma pregunta para una valoración sobre cómo está el petróleo, la producción y la exportación en el Ecuador, y qué cambios significativos de todos, como decía René se había propuesto y se están cumpliendo bienvenido doctor Fernando Santos Dalvite, buenos días eh, buenos días Thalía, buenos días a la audiencia y un gusto estar con mi distinguido amigo eh, René Ortiz en este panel eh, como él ya lo dijo eh, la producción eh, está estancada pero hay planes de incrementarla el Presidente de la República en su campaña eh, tomó como lema el duplicar la producción. Esto es llevarla de 500 mil barriles por día a un millón de barriles por día. Es una meta bastante difícil de cumplir, pero lo interesante es que trata de incrementar la producción que en el país ha estado eh, eh, no lo, no ha sucedido. Desde el año 2003, casi 20 años atrás en que se terminó el oleoducto de crudos pesados, la producción no ha pasado de 550 mil barriles por día, pese a que tenemos buenas reservas. ¿Qué está haciendo en concreto el gobierno y específicamente Petroecuador? Ha comenzado la perforación de un yacimiento petrolero muy prometedor, es el campo conocido como ispingo. este es parte del de el, eh, yacimiento ITT Ixpingo-Tambococha-Tiputini. El Tambococha y el Tiputini ya están en producción y están entregando al país alrededor de 50 mil barriles por día el Ixpingo es mucho más grande en reservas que estos dos anteriores y por lo tanto se podría esperar unos 100 mil barriles por día ojalá estos planes del de incremento de producción en el yacimiento Ixpingo no tengan inconveniente ¿y cuál puede ser el inconveniente? está situado en la zona más conflictiva del, del Parque Nacional Yasuní cerca del área intangible en donde se habitan los eh, ecuatorianos no contactados, los pueblos que quieren vivir en aislamiento y por lo tanto hay oposición de sectores ecológicos a que se eh, realice actividad de producción y de perforación de petróleo. Si no hay inconveniente, yo creo que en, en un año, un año y medio se puede incorporar esos 100 mil barriles por día a la producción del Ecuador y llegar a 600 mil barriles por día eh, eh, relativamente fácil otros campos va a tomar más tiempo, pero ahorita la esperanza del gobierno y del país por supuesto, es que la perforación en el Ispingo vaya sin contratiempos, sin problemas, y este campo puede entrar en producción en los próximos meses. Gracias, doctor Fernando Santos Alvite. Ingeniero René Ortiz, claro, un campo en una zona eh, como Yasuní, que es una reserva de la biosfera, un residuo del pleistoceno, es un poco pensar más eh, desde el bolsillo, que desde no solamente la ecología, sino desde la naturaleza es un hecho extraordinario que el Ecuador posea una riqueza de esa naturaleza, vale la pena unos cuantos miles de dólares millones quizá obviamente para certificar algo que va a estar de por vida y mientras el petróleo se agotará en un momento y lo que quedará es una destrucción por más que se utilice la mejor técnica porque no hay técnica que no deje eh, alguna huella y algún desastre prácticamente, vale la pena eso, no será un momento de reflexionar y decir, ve, pensemos de aquí a 50 años, ¿qué pasará con el país y qué nos dirán si es que nos metemos a explotar el Ispingo, por favor? Muy bien. En efecto, hay esa corriente de pensamiento que está asociada con todo un pensamiento universal que se ha desarrollado en los últimos 20 años y está asociada con el tema del cambio climático. Pero la contaminación ha sido muy bien controlada, en mi opinión. Los avances tecnológicos y las innovaciones tecnológicas que se han implantado en la producción petrolera del, del Ecuador llevan el sello de una menor huella ambiental. Si nosotros vemos, por ejemplo, el desarrollo del Tiputini dentro de estos tres campos que son los más prometedores en este momento... Es espectacular, espectacular, un sistema de manejo del ambiente que prácticamente no deja huella, no deja huella. Imaginemos lo que antes se hacía en las alrededores del lago agrio, al comienzo de la explotación petrolera en el siglo pasado. Había que construir carreteras para poder trasladar un una torre de un lugar a otro. Hoy día, desde una misma plataforma, se pueden perforar 30, 40, 50 pozos. Y en efecto, el desarrollo del espingo, que es el de mayor capacidad en este momento, como lo señala Fernando Santos, este necesita todavía más de la aplicación tecnológica, porque cada vez está mejorando. Entonces, nosotros tenemos muy buenos ejemplos, por ejemplo, en el bloque 10, pero el bloque 10 ya tiene más de 20 años, y sin embargo no ha pasado absolutamente nada, nada ahí. Todo limpio, perfecto. Es más, hay un oleoducto que se llama el Invisible Pipeline, la, el oleoducto invisible, así se lo llama, del bloque 10 que se conecta a Baes. Es decir, se pueden hacer este tipo de implantar este tipo de innovaciones tecnológicas para dejar la mínima huella y, si es posible, ninguna huella. Entonces, si se puede, como se está desarrollando en este momento el ITT y ahora él, propiamente el ISPINGO, con, con estos, creo que son 200 en total, la, la, el, el, el plan de desarrollo, 200 posibilidades todos de plataformas que no ocupan un espacio tal vez el doble de una cancha de fútbol. Y, y entonces... Se ha ido reduciendo dramáticamente la, la, la huella eh, ambiental, pero yo la, quiero añadir algo más. Hoy día se monitorea la huella, se monitorea la huella ambiental y entonces existe un número de cámaras muy especiales que están puestas en lugares muy especiales precisamente para monitorear y se ha podido detectar lo siguiente, por ejemplo, que las personas, las comunidades, los, las personas de las comunidades no contactadas, Tagaed y Tagorman, no aparecen, no aparecen en los alrededores de las de estas instalaciones nuevas que estoy mencionando. Y sí se registran en cantidad enorme de movimiento de especies, ¿no? Animales interesantes en la noche, y todo esto es registrado en, en video. Y esos videos son nuevamente estos textos analizados con el propósito de saber qué tipo de, de, de especie está cruzando un dosel de un lado para el otro, lo que sea. Es decir, hay un gran trabajo tecnológico que ya se ha podido implementar y que nosotros lo hemos hecho con una, con, como pioneros en el Ecuador. Eso es pionero. Es más, el desarrollo es casi todo el... Eh, eh, el y transportable, como dice, se ha, ido, se ha ido desarrollando estas estas nuevas áreas petroleras desde, desde los últimos 20 años. Entonces, Muchas gracias. Yo Ahí dejemos esta primera parte, ayer. René. Por favor, dejemos esta primera parte aquí para. Le voy a hacer una breve pregunta porque tengo que hacer una primera pausa porque el tiempo se va. Incre increíblemente rápido, al doctor Fernando Santos, que mencionó lo de los tagaeri y los tauromenani, los pueblos no contactados. En realidad el hecho de que ahora no estén visibles es justamente porque se les ha arrinconado, porque ven llegar a gente extraña para ellos y entonces ellos eh, cada vez se van retirando. Eh, eh, repito lo que le pregunté al ingeniero René Ortiz, hace falta realmente el dinero nos, eh, en el Ecuador estamos con una crisis económica enorme y por eso mismo cuando hay las cosas de corrupción como en el caso Petrochina donde se habrían expoliado 5 mil millones de dólares al Ecuador debe dolerle porque en cambio para recompensar lo que nos hace falta de recursos tenemos que meternos de un área como el Ispingo que es parte, usted mismo mencionó en el Yasuní, en la zona intangible tan maravillosa y además que tiene pueblos no contactados no podemos tener una altura de miras y también avisar lo que se viene dentro de años en las futuras generaciones y ahorrarnos eso por ahora, por este momento y preservar la naturaleza, Fernando. Talía, es una pregunta compleja y una respuesta compleja. Es el dilema no solo del Ecuador, sino de todos los países del mundo y de todas las compañías petroleras. Hoy ya no se quieren llamar compañías petroleras, sino compañías energéticas, porque esta nube gris de contaminación que se origina por el petróleo y que está causando el calentamiento global y una posible catástrofe, como anuncian los técnicos, si no hacemos nada, ha llevado a que en todos los países haya... Eh, oposición a la industria petrolera, seamos sinceros. En los Estados Unidos, el presidente Biden, una de sus primeras medidas, apenas eso se posesionó, fue prohibir la terminación de un oleoducto inmenso que salía del Canadá y llevaba crudo canadiense hasta eh, la Luisiana en los Estados Unidos. Y no por el problema de los Estados Unidos, sino por el problema del Canadá, que estos son crudos enormes, pesados, que hay que hacer, literalmente, más que una actividad petrolera, es una actividad minera. Hay que recoger, son rocas impregnadas de petróleo, hay que comprimirlas a enorme presión, hervirlas para sacar el petróleo. Entonces, en, en todos los países se presenta este dilema. Bien, pero tiene que haber una solución, o, o no, puede, no, no podemos darnos el lujo, ni el Ecuador, ni el mundo de quedarnos sin petróleo, se puede disminuir un poco el consumo de petróleo, pero sin petróleo no habría transporte, supongamos que vienen los carros eléctricos, los carros híbridos, pero y la petroquímica, los plásticos, las medicinas talía el 90 el ciento de las medicinas eh, de las pomadas son de base de petróleo los plásticos donde las para poner una inyección los, los recipientes para los sueros todo es plástico todo viene del petróleo entonces inevitablemente tenemos que seguir con el petróleo pero con cuidado si es posible, uh -huh. con cuidado gracias. como lo dijo René gracias, ahí hacemos la pausa, agradezco a los dos expertos, estamos hablando del tema petrolero, que definitivamente a veces uno se olvida, pero que es tan importante y que ahora en el mundo con la guerra en Ucrania, con la invasión de Putin a ese país maravilloso como es Ucrania, ha vuelto a tener una relevancia extraordinaria hacemos una pausa, a la audiencia le invito a enviar sus comentarios a la cuenta de Twitter arroba tariafloresf y también al y continuamos en descifrando con Talía Flores una revisión de los hechos más importantes de la semana. Continuamos, estamos hoy en Descifrando con el doctor Fernando Santos Alvite, exministro de Energía y analista, y el ingeniero René Ortiz, exministro también de Energía y quien fuera secretario general de la OPEP. Continuemos hablando del tema petrolero, pero ya quisiera un poco dar un salto a algo que deriva del petróleo y que tiene este momento preocupado a la mayoría de los ecuatorianos. Es la calidad de las gasolinas eh, Fernando, voy con usted eh, Realmente es increíble Ni siquiera la gasolina súper tiene el octanaje de necesario para que tenga esa denominación, me han dicho algunos expertos Y realmente eso está provocando inclusive daños en los automotores No digamos la gasolina que es un poquito más barata y que usa la mayoría de los, de los vehículos en el Ecuador ¿Por qué no somos capaces de tener una gasolina de mayor octanaje que contamine menos? Porque eso también contamina mucho y haga menos daño a los carros eh, Fernando problema eh, viene de la obsolescencia de nuestras refinerías la refinería de la libertad fue construida por anglo en el año 1927 y ya, ya va a cumplir 100 años obviamente se le han hecho algunas mejoras verdad su estructura básica es de hace 100 años la refinería de esmeralda se terminó en el año 1978 cuando los estándares eran diferentes, la gente no se preocupaba del, del cuidado ambiental, ¿verdad? Eh, salía un, un mal producto y se le echaba de de plomo para subir el octanaje y, y, y no pasaba nada. La conciencia ambiental es algo moderno, es algo de, de, del 1990, de, de, del, del siglo XX, XX ¿verdad? Pero... Eh, no hemos modernizado estas refinerías, trató el, el gobierno de Correa, votó dos mil millones de dólares y la dejó a la de Esmeraldas peor que antes. Entonces, el producto que sale de la refinería de Esmeraldas es tan malo que puede envenenar a un robot, pero por supuesto, como es una empresa estatal, nadie le dice nada. El INE, que es Instituto de Normalización, el que da las reglas, le permite hasta 500 partes por millón de azufre al diésel, cuando en Europa no, no se puede vender algo con más de 10 partes por millón. Mm. Algo se mejora al importar gasolina y mezclarla con la local. Pero mientras no reparemos la refinería de Esmeraldas, seguiremos teniendo una gasolina. En cuanto René Ortiz era ministro, ya se lanzó el proyecto y, y un concurso para mejorarle la refinería de Esmeraldas con inversión privada, que les cueste a los privados, no al Estado este proyecto. Está parado, ojalá el presidente Lazo lo saque adelante porque hubieron compañías como, ay, que es una compañía, nosotros le conocemos como productor pero la, los automóviles son el sexto negocio de importancia de Hyundai, el primero es su refinación, tiene la refinería más grande de Corea, entonces hay que seguir adelante con este proceso que está trabado innecesariamente y con mejorar la refinería de Esmeralda, si puede, se puede también eh, eh, en paralelo mejorar la, la de la libertad, que son unas cafeteras viejas que nos están envenenando. No tiene plata el Estado. Cuando trató se robaron dos mil millones de dólares. Démosle el espacio a la empresa privada y mejoremos estas dos refinerías. Y ahí comenzará la solución, porque producirán unos combustibles de alta calidad. Muchas gracias, doctor Fernando Santos. Ingeniero René Ortiz, hablemos de algo también, lo de las gasolinas, en verdad... ¿Usted por qué cree, ya nos ha explicado muy bien Fernando Santos, a qué se debe la calidad de los combustibles, pero por qué no hay una reacción en el país? Estamos un poco acostumbrándonos a que así mismo es, eso es lo que tenemos y no hay una demanda, no hay una exigencia porque inclusive si es que está detenido el proyecto que usted planteó cuando fue ministro, el de la refinería, qué pena, ¿no? Se robaron todo el dinero allí en la repotenciación de la refinería que quedó peor que antes, creo, y cuando hay una propuesta para una inversión privada, ¿por qué no se hace? Inclusive el presidente Lazo dice que promueve la inversión privada, ¿por qué cree que está detenido esto? Y también el tema de los combustibles, por favor. Muy bien, yo creo que Ecuador hizo un gran compromiso a través del presidente de la República cuando participó en la COP26, que es la conferencia de las partes dentro de toda esta temática del cambio climático y que está dirigiendo el esfuerzo mundial a que se disminuyan o que se eliminen las emisiones de gases de efecto invernadero incluido el CO2, que es el que precisamente es el principal contaminante del uso de los combustibles fósiles. Ahí está el compromiso del presidente del gobierno del Ecuador, en la COP, y este es lo más reciente uh -huh. que tenemos. Entonces sí tenemos que exigir que el presidente acelere, le ponga el pie en el acelerador para que estos proyectos que van a la renovación tecnológica, como dice Fernando, es que ya están viejas, esas cosas, esas máquinas están viejas, todas, una obsolescencia tecnológica apabullante, para que esto pudiera ser manejado con, primero, con una... una renovación completa de la, de la maquinaria y luego con la instalación de nueva tecnología para precisamente llegar ese era el objetivo y ese debería ser el objetivo la producción de combustibles mínimo euro 5 y ese mínimo euro 5 justamente está dirigido a esto que acaba de señalar Fernando, no es posible que la gasolina super por la que pagamos en este momento el precio más alto que esté en el mercado por encima de los 4 dólares siga teniendo más de 600 partes por millón de azufre que es el principal corroedor de los, del equipamiento técnico que, y, y que tienen los, los, los, trans, los transportes y, y digo yo a esos niveles ya porque es libre ese, ese precio es libre en el mercado, está libre a esos niveles ya deberíamos nosotros importar la mejor super, o sea, pónganle la mejor, que ya no tiene ese contenido de 600 partes por millón, sino el máximo que permite la norma Euro 5, que es 10, 10 partes por millón. Ahí hay un avance. Ese avance se lo puede hacer, claro, porque no está re, re, eh, dentro del esquema de la suspensión que está planteado en el decreto del presidente de la República para acomodar el pedido de los transportistas eh, pesados. Ese es el primer paso que hay que dar y se lo puede dar perfectamente. Yo creo que Petro Ecuador tiene que dar, hacer ese esfuerzo porque es todavía la empresa que monopólicamente maneja todo esto. ¿Y por qué no han hecho hasta y ahora el ingeniero? Y Acabo de mencionar algo muy importante, digo monopólicamente, porque también le voy a llamar en esta oportunidad a la empresa privada. La empresa privada tiene ya un esquema normativo legal que le permite importar libremente los combustibles del mercado internacional. Y por supuesto va a importar los combustibles los mejores, los que estén precisamente dentro de la norma Euro 5 y con un máximo de 10 partes por millón. De, de azúcar. ¿Y qué hace ¿Qué, falta ha para importe? René, que sí, importe? Si pregu... René, discúlpeme. Sí, discúlpeme, quiero hacer una pregunta. René, no sé si me está escuchando. René, no sé si me está escuchando. Quisiera hacerle algunas preguntas, por favor. ¿Por qué hasta ahora, si tienen la libertad y si están facultados para importar las gasolinas, por qué la empresa privada no lo ha hecho ya hasta ahora? Claro, yo digo la gasolina super La gasolina super. en el mercado la súper, súper. Porque qué? Porque la otra, las otras dos, la gasolina extra y la gasolina extra aditivada con etanol, anidro, esas están suspendidas en la, el crecimiento del, de los precios, porque hay un decreto ejecutivo que dejó en suspenso el proceso anterior que se ajustaba mensualmente. A esas no hay cómo tocarlas, pero a la super sí, entonces Petroecuador tiene que tener una instrucción directa del ministro de Energía o del presidente de la República directamente, importe usted ahora la super supe y ya está normada, ya la norma existe, la gasolina de 95 octanos con 10 partes por millón para, para de azufre, ya está normada, lo que tienen es que importarla y tienen que importarla pues, y ponerle el precio en el mercado y al final pagamos los consumidores. Cierto es que hoy está más barato, perdón, más alto, pero también va a estar más barato cuando termine toda esta presión gigantesca en el mercado derivada de la invasión de Rusia a, a, a Ucrania y de todo el proceso de sanciones que ha puesto Occidente a Rusia por esta hazaña eh, atroz militar. Y entonces, terminado esto, que se, probablemente se termine, imagínate, con, con, lo, con los simples avisos, de que Estados Unidos y Europa van a sacar las reservas estratégicas guardadas al mercado se cayó el precio, ya está por debajo de los 100 dólares la cotización del WTI ya está por debajo imagínate cuando ya toda la situación, un retorno a la normalidad Van a bajar los precios y, y por supuesto van a bajar los precios de los combustibles como la super super, la, la, la, la de 95 octanos que acabo de, me, de mencionar. Entonces aquí hay una exhortación por parte mía, aprovechando de esta oportunidad un programa tuyo, para que el sector privado tome el reto de meter ya la gasolina de 95 octanos en el mercado de los ecuatorianos y ya no tendremos el problema que tú acabas de mencionar con justa razón de que estamos pagando por estamos pagando un precio alto y por un combustible malo ya, Muchas gracias ingeniero René Ortiz aquí voy a hacer una nueva pausa porque igual el tiempo se va aun cuando parezca increíble se va rapidísimo cuando hay temas así de importantes y analizados por expertos Agradezco a la audiencia por estar con nosotros todas las semanas y ya volví. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Continuamos, están hoy en Descifrando el doctor Fernando Santos Albite, ex ministro de Energía y el ingeniero René Ortiz, también ex ministro de Energía y quien fuera secretario general de la OPEF con Fernando Santos y le digo que leí en el diario ABC de España que renunciar al combustible ruso, como había mencionado, es la última bala que Europa guarda para aislar y asfixiar a Putin. Europa le compra a Rusia hasta ahora unos 700 millones de euros diarios. Si se corte el gas, por ejemplo, ¿qué efectos tendrá en el mundo? ¿Qué está pasando en el mundo con la guerra de Ucrania y el efecto en el tema de los combustibles, Fernando? Este es el corazón del problema, Dalía. Rusia es un gigante energético, es el segundo productor mundial de petróleo y gas, y obviamente como está en Europa, eh, eh, su territorio es el principal proveedor del gas de Europa y un poco de petróleo. Acaba de terminar Rusia un gasoducto entre Rusia y Alemania, pasando por debajo del Mar Báltico, una obra de extraordinaria complejidad eh, de ingeniería y de construcción que costó más de 15 mil millones de dólares. Y está parada la obra, todavía no pasa una burbuja de gas por ahí. ¿Por qué? Porque Occidente, especialmente los Estados Unidos, le han venido diciendo a Europa no dependas tanto del gas eh, ruso y del petróleo ruso. Porque Rusia es enemiga de Occidente. Y entonces por problemas políticos. Obviamente, Estados Unidos es la otra potencia de petróleo y gas. Y Estados Unidos quisiera vender su gas a Europa y pedirles a los europeos que no compren a Rusia y que le compren a los Estados Unidos. El problema es que de Rusia a Europa eh, está a un paso. De Estados Unidos a, a Europa hay que cruzar el océano Atlántico uh -huh. en unos barcos que llevan gas, que encarecen tres o cuatro veces el costo del gas. Pero por supuesto parece que hoy sí... Se ha impuesto la tesis americana, algunos dirán tesis política, otros dirán tesis económica, y ya se le ha cerrado el mercado de Europa a Rusia. Por el dolor de los europeos les va a costar en el bolsillo, se les va a romper el bolsillo del costo que va a tener el gas americano. Europa le va a costar tremendamente este, el, el, el cambiarse de proveedor proveedor barato de gas y petróleo como es Rusia, que es su vecino a traer del Estados es lejano, pero creo que lo va a hacer, por eso le duele, por eso Alemania no quiere hacerlo, porque van a tener todos los hogares alemanes que eh, pagar tres o cuatro veces más la factura por el gas pero las consideraciones geopolíticas creo que harán... Eh, Putin ha cometido el error más grave, hoy es el el, el, el, el Hitler moderno. Entonces ahí está la aversión de, de Occidente hacia esta invasión injustificada, brutal, criminal... Que Rusia se va a quedar sin el mercado del gas y petróleo a Europa. Va a tener que venderlo a la China, a la India, con grandes descuentos. Esto es una catástrofe para Rusia. Una Exacto, catástrofe económica. Es. Y claro, son, produce, tengo entendido que produce como 700 millones, eh, bueno, vende, ¿no? Euro, dice que le. La cifra exacta es que exporta a Rusia 7 millones de barriles diarios de petróleo y la mayor parte es, es a Europa, obviamente. Pero quiero continuar con, gracias Fernando Santos, quiero continuar con René Ortiz para que comente el efecto que ha tenido la decisión del presidente Joe Biden de Estados Unidos, que anunció que venderá 180 millones de barriles de las reservas estratégicas de petróleo que tiene ese país durante seis meses. ...que equivale más o menos a un millón diario de barriles. ¿Cuál ha sido la respuesta de los mercados? Usted ya antes ya dijo que solo el anuncio ya bajó los costos... ...pero ya cuando esté el producto, digamos, en el mercado... ¿Hasta dónde quisiera llegar? ¿Cuál es el hecho? Y además, quiero que comente también si históricamente, ¿cuántas veces Estados Unidos prácticamente ha vaciado sus reservas en este momento vendiendo, ¿no? En un momento que está caro y a veces ellos compran cuando está barato también. Sí, en efecto, tú tienes razón. Estados Unidos ha utilizado ya en otras ocasiones reservas, las reservas estratégicas, como las llama, pero Europa por primera vez va a utilizar esas reservas estratégicas. Estas reservas están calificadas así porque son van más allá de la necesidad que neces diaria e inclusive semanal o, o bisemanal, quincenal, para la utilización en el consumo diario. Por eso se llaman así, de esta naturaleza, eh, stocks inmensamente grandes que más bien tienen el objetivo de asegurar que va a haber el abastecimiento. Pero el punto central es que tiene su efecto. El mercado le respondió a, ese, a esa de decisión de los Estados Unidos y a la decisión de Europa y le respondió con cotizaciones del WTI por debajo de los 100. Ya está debajo de los 100 y está manejándose así. Y por eso pienso yo que como todavía no llega, esa reserva solamente es declaración. Entonces, pues fíjate, cuando ya esté procesado ese inmenso volumen, dentro de la capacidad de refinación de Estados Unidos, y como Estados Unidos es un abastecedor de productos del mundo, el efecto va a ser más significativo, porque va a, a simplemente las señales, hay el producto, no se asusten, van a bajar los precios, y van a bajar primero, por supuesto, en los Estados Unidos. Ahora, siempre hay un periodo, de, de, de bastante extenso de, que se toma entre cuando el petróleo es cotizado en destino en, en, en origen luego viene el proceso de transporte y luego viene el proceso de refinación y luego todo el sistema de, de distribución a través de oleoductos y, y, y, y carrotanques, tanques y buques etcétera es un promedio bastante alto entre 50 y 60 días. Entonces, el efecto real de estas decisiones de usar las reservas estratégicas, tanto en Europa como en, en Estados Unidos, se las va a ver un poco más a medida. Muchas gracias, ingeniero René Ortiz. Y a la audiencia le informo que Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Uh, se incorporó ya al programa y obviamente estábamos ahorita, como habrá escuchado Fernando, hablando ya de los efectos de la guerra, de esa invasión cruenta, horrible, de Putin a Ucrania y los efectos en el mercado de hidrocarburos, pero quiero retomar algo que ya contestó en el anterior bloque y la audiencia va a saber, disculparme, pero necesito conocer la opinión de Fernando Villavicencio como asambleísta, de que van a ir por Ispingo ya la explotación petrolera allí. ¿Qué supone eso? Le había estado diciendo yo al ingeniero René Ortiz y al doctor Fernando Santos, que si vale la pena el dinero que buena falta nos hace a los ecuatorianos ahora sacrificar un espacio que es una reserva, eh, no solamente de la biosfera, sino que es un residuo del pleistoceno, un espacio natural extraordinario, por tener esos recursos y virlarle a las nuevas generaciones y al país mismo de tener un un espacio extraordinario de naturaleza, Fernando. Eh, gracias, Talía, y saludo a los amigos del panel. Bueno, eh, quisiera primero recordar que hay un pronunciamiento reciente de la Corte Constitucional que prohíbe la explotación de hidrocarburos en... Eh, zona de Ispingo y en la zona intangible. Es decir, esto prácticamente dejaría al margen de cualquier expectativa de incorporar estas importantes reservas de crudo pesado para la economía nacional. Segundo, yo por principio coincido con un gran sector, tal vez con la gran mayoría de ecuatorianos, que antes que... La riqueza, entre comillas, el, el oro negro o el oro de todos los colores, está la preservación de los últimos espacios de, de vida natural, en este caso de este paraíso de las especies que es el Parque Nacional de Yasuní, pese a que ya durante el gobierno de Correa por una resolución de la Asamblea Nacional, se dio paso a la explotación de, de Tambococha y de Tiputini. El eh, resultado final no es muy satisfactorio, porque los altos costos de producción de estas eh, reservas no se compadecen cuando el crudo, el precio del crudo ha registrado precios a, a veces bajos. Y también porque gran parte del saldo exportable del crudo ecuatoriano sigue destinado al pago de la deuda externa contratada por el gobierno de correa con bancos eh, chinos ahora mismo cuando el precio del petróleo como efecto de esta terrible invasión eh, de rusia a ucrania ah, rebasado límites que no estaban en la agenda económica internacional, si hubiese esperado que el gobierno del presidente Lazo eh, hubiese negociado o renegociado estos contratos o liberado el crudo para poder eh, recuperar casi tres dólares o un poco más por cada barril de petróleo, que es la pérdida que se establece en el crudo entregado a las comunidades asiáticas como parte del pago de la deuda. Muchas gracias Fernando. Y del tema de Petrochina, del que me interesaba que, que hable a la audiencia, vamos a tocar en el último bloque. Y voy a dar así saltos de mata, pero todo está eh, como es urdido aquí en todo al tema, al tema del petróleo y al tema de los recursos energéticos. Eh, Fernando Santos. ¿Qué ha supuesto también para la región y para el mundo el hecho de que Estados Unidos haya enviado a la Casa Blanca una delegación a Venezuela a hablar nada más nada menos con Maduro? en instantes que todo el mundo sabemos que es un gobierno atroz que sojuzga prácticamente a, a su pueblo que ha tenido que huir de una manera increíble a la cantidad de refugiados que hay de Venezuela esto no significa también, aparte de la estrategia no política pero qué, ¿qué nos supone que después de todo lo que ha hecho el mundo y ha hecho sobre todo la región sobre Venezuela el momento que necesitan el, el recurso hídrico, que necesitan el petróleo la propia Casa Blanca envía una misión eh, mira, Talia, pero buenos, eh, bienvenido, Fernando Chavicencio. Un saludo. Eh, el presidente Biden, eh, como un buen político, es sensible a las necesidades y al sentimiento de los electores. El precio de los combustibles es eh, un elemento que influye en las elecciones, que influye inclusive en la estabilidad de los gobiernos. Miren, acaban de subir el, los combustibles en el Perú y el presidente Castillo eh, eh, está a punto de irse, ¿verdad? Eh, en Cachastán hace pocas semanas también se incrementó el precio de los combustibles y hubo una explosión que tuvo que ser controlada con la ayuda de tropas rusas, así es que la sensibilidad del precio de los combustibles frente al, al, a lo que piensa y cómo actúa la población es muy grande. El presidente Biden quiere que en las próximas elecciones de diputados ganen los demócratas, ¿verdad?, y no van a ganar si el precio del... del galón de gasolina está a siete u ocho dólares, como está en muchos estados de, de, de, de, de los Estados Unidos. Así es que está desesperado, buscando más petróleo, que haya más oferta para que bajen los precios. Por eso ha hablado, no solo con Venezuela, sino con su archienemigo Irán. Están a punto uh -huh. de, de eh, llegar a un acuerdo por el, el problema nuclear. Entonces, eh, eh, para... Eh, ganar la elección para tener el, el, el, el no eh, abortar la recuperación económica por unos combustibles demasiado altos. En los Estados Unidos y cualquier país, por su seguridad, está dispuesto a hablar con el enemigo. Si este enemigo tiene la materia prima que es necesaria para salir del problema, si es que es una situación política, el presidente Biden dice hablen aunque sea con el diablo, pero consíganme más más barriles en el mercado para que baje el precio. Gracias, y de hecho está hablando con alguien que decía Bush, que es parte del eje del mal, ¿no? Irán y bueno y Venezuela también. En René, antes de irme a la pausa, necesito por favor que le diga a la audiencia cómo está el petróleo, la producción en Venezuela, porque cuando Chávez asumió el poder, tenían producían creo que algo así como 3 millones de barriles diario, y ahora creo que apenas llegan a 500 mil. El presidente Chávez o el dictador Chávez y ahora el dictador Maduro han destrozado un país que tenía unas perspectivas gigantescas. Antes de que tomara posesión Chávez del poder, ya Venezuela estaba planeando llevar la producción, porque es el país que tiene las reservas más grandes del mundo... Llevar la producción de Venezuela a 6 millones, hoy debe estar en alrededor de 600 mil barriles es una pérdida gigantesca y por supuesto una producción tan alta de, de petróleo significa una generación de ingresos igualmente inmensamente altos hoy día la pobreza es gigantesca Gracias René por la puntualización la y las cifras de exactamente las que quería, aquí tengo que hacer una pausa y volver con la audiencia que les recuerdo que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM, en centroecuador.es en Ante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 estamos de vuelta, gracias a la audiencia por seguir con nosotros todas las semanas Fernando Villavicencio la pregunta que tenía que haber sido hecha al inicio pero como se incorporó hace un momento tengo que hacerla ahora la comisión de fiscalización que usted preside concluyó que el perjuicio al estado ecuatoriano por la venta de crudo y derivados a las empresas Petrochina, Unipec y Petrolandia entre 2009 y 2021 serían de 4 millones 771 millones de dólares. ¿Cómo llegaron a esa conclusión y qué es lo que sucedió, Fernando? Eh, bueno, mientras eh, hay una pugna, una conspiración en la Asamblea, eh, la Comisión de Fiscalización hace su trabajo. Hemos cumplido entregando al país un nuevo informe largo, tal vez el más documentado de la historia reciente, conocido como el caso Petrochina. La evidencia documental entregada, informes que permanecieron bajo reserva por casi una década, confirman aquello que, aquello que ya hemos denunciado en los últimos años de la mayor trama de corrupción como representó y representa la entrega del petróleo ecuatoriano a precios descontados a China y Tailandia para pagar una enorme deuda externa cerca de... 19 mil millones de dólares que fueron contratados con intereses altísimos del 725 desde el 8% durante el gobierno de Correa, pagado con mil millones de barriles de petróleo hasta el año 2024. La información oficial entregada por Petro Ecuador y por Petro Perú confirman que el país ha perdido un aproximado de tres dólares sesenta por cada barril. Si hacemos una operación muy sencilla, llegamos a un aproximado de cuatro mil setecientos setenta y millones de dólares que el país dejó de percibir y estos recursos fueron a parar a manos de intermediarios y compañías privadas poderosas. Esto se confirma también con un esquema de sobornos, documentos que reposan en la Corte de Nueva York, señala eh, a través del ex ejecutivo de la compañía Gumbor Raymond Kohut, quien denunció haber entregado 70 millones de dólares en sobornos a altas autoridades del gobierno. Bueno, de Rafael Correa para asegurarse contratos petroleros con China eh, beneficiosos para los intermediarios. Es decir, tenemos todas las pruebas de este caso y ahora está en manos de la fiscal general Diana Salazar dar el siguiente paso. Ahora, ¿qué esperan aparte obviamente de la investigación? Ya he mencionado algunos nombres, Fernando, pero ¿cuáles nombres nomás están? Porque además en algunos de esos momentos de la investigación hacen una conexión con una, con una empresa que tendría capitales de Rusia. Eh, ¿Hasta dónde va a ir eso? Porque he escuchado que también ustedes podrían enviar el informe también a las, a las autoridades de justicia de los Estados Unidos. Efectivamente, la compañía Gumbor, que incorpora a varias empresas subsidiarias como A5, está domiciliada en Suiza, pero tiene capital ruso. Según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, uno de los representantes está vinculado a Vladimir Putin. Es más, en Estados Unidos se considera que Putin tiene intereses en esta compañía. Gunborg fue y es la empresa que hace del trading de todo el petróleo que se entrega a China y Tailandia. Y la confesión del Ejecutivo Raymond Kohut confirma que efectivamente fue Gumbor la que pagó los sobornos para garantizar los contratos ...a favor de Petrochina... ...esta información, por eso hemos pedido... ...que la Fiscal General Diana Salazar... ...a través de Cooperación Penal Internacional... ...para la Justicia Americana... ...requiera de la Corte de Nueva York... ...estos documentos que más o menos... pone un símil como el caso Las Torres... ...con esta información... ...y otra que hemos facilitado... ...la Fiscal tiene la Sartén por el Mango para acusar... ...principalmente a Rafael Correa... ...quien fue el que firmó... ...el Decreto 466 autorizando la contratación de líneas de crédito con China que son pagadas con petróleo. Gracias, asambleísta Fernando Villavicencio. Ingeniero René Ortiz, cuando usted llega al ministerio, ¿qué encuentra sobre este caso y cómo se estaba desarrollando? Porque eh, siguió y sigue, ¿no? Y hasta ahora eso es lo extraño, que todavía en el gobierno de Guillermo Lazo siga todavía este contrato. A ver, hay un, hay un riesgo que hay que tomar en cuenta en las relaciones eh, comerciales y en los contratos que se suscriben para manejar esas relaciones comerciales. Y es que los co contratos son ley de las partes. Y entonces, al, al margen de si es que internamente, como dice Fernando Villavicencio, se haya hecho una investigación y se, de, se, se develen el, el alto grado de corrupción que existió en el manejo de esto que se llaman ahora preventas petroleras, el hecho real es que algunos contratos todavía se han, se han quedado en el, en, en, en el secreto. Y entonces esto es una, una, un manejo absolutamente inaceptable por parte del del gobierno de, de, de Rafael Correa el haber permitido que contratos comerciales se manejen como reservas y con reservas y que no puedan ser expuestos y que hayan cláusulas de condicionalidad al respecto que inclusive le podían llevar al Ecuador a tribunales internacionales ya Correa nos ha llevado a los ecuatorianos, en particular en la industria del petróleo le han llevado al Ecuador a tribunales internacionales a pagar sumas gigantescas por el abuso, porque es el gobierno más abusivo que haya pasado por el país en la historia del Ecuador y por el abuso que ha hecho eh, la administración del presidente Correa los ecuatorianos hemos tenido que pagar las decisiones de indemnización que, que finalmente los tribunales externos, tribunales internacionales, le han hecho pagar el cuadro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos contratos, los que todavía quedan, porque ya se han, afortunadamente, como dice Fernando de ya hay mucha información que ya se ventiló, se salió del esto, pero todavía se manejan un par de estos contratos que están en esa reserva, y hay que cuidar la imagen del país de cómo se manejan esos contratos, al margen de lo que digo, de que estos sean lesivos, como en esto estoy de acuerdo con el presidente de la República, son lesivos para el interés nacional. Ahora, todo esto lo dañó Correa, y todo esto lo dañó estableciendo una especie de paraguas, paraguas de relaciones para ventas de petróleo, imagínense, y compras de productos. ¿eh? paraguas, gobierno a gobierno, dándole un privilegio gobierno a gobierno. Cuando Petro Ecuador venía haciendo, y viene haciendo desde la época de CEPE, la comercialización de, de tanto de crudo como de productos y compras y Ventas. Y claro, pues, hay problemas de corrupción que se han dado, que, que, que los conocemos afortunadamente. Hay el periodismo de investigación ahora, pero antes los medios de comunicación lograban esta información. El hecho real es que esta premisa de hacer algo gobierno a gobierno dentro de un paraguas especial generó. Toda la corrupción que ha sido eh, informada en el. Gracias. Por parte de la comisión que preside Fernando Víctor. Gracias, ingeniero. Estas Renato excepcionalidades, Pís. evidentemente, causan lo que acabamos de ver: el abuso. Abuso, ¿por qué? Porque jamás hemos visto que Petro Ecuador esté dando descuentos. Imagínense en las ventas de petróleo, cuando el petróleo es el producto más demandado en el mundo, no hay descuentos. Y que, que, que se van a ir al Asia. Que, que se vayan a Asia, pues porque ellos, el, no, el Ecuador no vende, no vende CIF, no no vende con destino. Ecuador vende crudo en Puerto Balao. Ahí se vende el crudo. Gracias, René. Permítame y, que entonces, necesito proveerles que, que, que, que, descuentos René, me porque escucha. se van esos des, a, a destinos asiáticos, sea de Petrochina Unipego o la tailandesa eso no tenía nada que René, ver, pero le ahí, agradezco está, mucho. ahí está la, René. la trampa está ya construida la trampa René, está fuera de, fuera de la creo que no me está escuchando René en que se han manejado las ventas de petróleo y lograr esto que se ampare porque porque se le va a dar un crédito al Ecuador en la administración mía como ministro y con el doctor Santos gracias a Dios que tenía la el asesor, el asesoría el doctor Santos. Nosotros también recibimos, porque se les pidió si podía Shell o cualquier otra compañía privada, también dar un financiamiento, amparar un financiamiento y si sí podían Gracias, no René, René. Tengo que cortarle la palabra, paraguas lamentablemente, porque paraguas, necesito que el asambleísta Fernando Villavicencio me conteste otra pregunta. René, necesito que usted me escuche porque estamos eh, eh, sin sintonía los dos, entonces necesito eh, hacer una pregunta a Fernando Villavicencio, que hizo toda la investigación desde antes y ahora como presidente de la comisión. Claro, firma, como usted mencionó, corre el decreto 466 y Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional firma los contratos, pero este señor aparte de eso tiene también una glosa. ¿Qué otros nombres están y qué espera Fernando de la Justicia? Yo sé que ya entregaron a la Fiscalía, pero estos nombres, ¿qué destino deben tener ante el país? Inclusive muchos de ellos están fuera del país o en la cárcel. ¿Qué se espera? Porque es una burla constante al Ecuador y este es un perjuicio inmenso. Bueno, más allá de que la fiscalía tiene que identificar el tipo de delitos que podría ser el peculado, también el cohecho por la existencia de evidentes sobornos, porque lo que señala Ramón Cojut y Javier Aguilar de Vitol es que ellos entregaron sobornos, dinero a funcionarios de petrocuador entre ellos aparece Alias del Gordo, que eh, sería Nielsen Arias Sandoval, gerente excelente de Comercio Internacional, quien ya no se encuentra en el país. Entonces tienen que identificarse también las responsabilidades. Nosotros hemos entregado un cuadro con cerca de 100 eh, nombres que han participado en los últimos 10 años aprobando contratos, informes, firmando contratos, haciendo negocios con los bancos chinos, con las empresas chinas y ahí están sin duda los ex ministros de hidrocarburos, ex ministros de finanzas, miembros del Comité de Deuda, también de la Secretaría de Planificación y además los representantes de las compañías intermediarias y por supuesto también los representantes de las compañías estatales de chinas y tailandesas. Es decir, hay un importante registro que ya será la Fiscalía General del Estado quien determine las responsabilidades muy precisas. Ahora, hay una pregunta que realmente no ha sido respondida ¿Por qué el representante, y creo en el en, en la comisión, votó en contra del informe, Fernando? La gran sorpresa que nos llevamos todos, y en particular yo, fue que el alterno de la colega Ana Belén Cordero votó en contra, No, ni siquiera se abstuvo. Yo esperaba eso, obviamente, de los correristas y del Partido Social Cristiano, pero no del voto del, del Partido de Gobierno. Sin embargo, he escuchado pronunciamientos de la propia colega Navarra Cordero y del de ministro de Gobierno, quienes han señalado que hubo un error de apreciación del colega legislador y que en la próxima sesión de la comisión modificarán o pedirán la reconsideración de ese voto. Exactamente, y eso políticamente y éticamente vale la pena para no quedar bajo sospecha. Aquí tengo que hacer una pausa y volver con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Ya venimos.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 Cuando ya en el siglo XXI, el siglo de la civilización, eh, ya se creía que estos actos de guerra eran eh, del pasado, del bárbaro pasado, no de presente. Qué pena. Gracias. Gracias. Asambleísta Fernando Villavicencio, ¿a quién le ha ido mal? Al primer poder del Estado, a la Asamblea, por ese ambiente de conspiración que existe al interior, el que tiene como objetivo único tomar el control del Consejo de Participación y todos los organismos de control. Gracias, ingeniero René Ortiz. ¿A quién ha ido mal esta semana? Le ha ido mal a Rusia, porque Rusia acaba de perder esa calidad que tenía anteriormente de un poder energético, un superpower, Energy Superpower, se le conocía perfectamente. A él le ha ido mal, la ha perdido y la va a perder para siempre. Cierto es que Asia todavía sigue siendo un destino muy importante de crecimiento, pero todo el mundo está apostándole a lo mismo, a Asia. Entonces el gran perdedor es Rusia. Gracias. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, ¿a quién le ha ido bien, doctor Fernando Santos? Al Ecuador, al clasificarse para el mundial de Qatar. Es una alegría para el pueblo, ¿verdad? El deporte es una actividad muy, muy importante y esperemos que les vaya muy bien en, en, en los Juegos. Gracias. a Sandorista Fernando Villavicencio, ¿a quién ha ido bien esta semana? Bueno, que no quisiéramos echarnos flores eh, a la Comisión de Fiscalización por haber aprobado uno de los informes más importantes que busca transparencia. Gracias. Ingeniero, René... Gracias, ingeniero René. Gracias, ingeniero René Ortiz. ¿A ha ido bien esta semana? A los productores de petróleo han recibido ingresos extraordinarios, gigantescos que no estaban ni presupuestados ni imaginados. La invasión de Rusia a Ucrania les ha dado un volumen gigantesco de dinero. Gracias a los panelistas que han estado hoy con nosotros en Descifrando y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta de Twitter, arroba y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao.